Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Este, pues continuamos con la clase. <ríe> Nada más a manera de recordatorio, ayer estuvimos... Pues... Eh, bueno, definimos qué significaba que dos funciones reales, o sea, de con dominio un subconjunto de R2, contradominio R, fueran conjugados armónicos, a partir de eso, eh, demostramos que, como lema técnico, más que nada, que si el dominio es simplemente conexo, toda función armónica tiene un conjugado armónico. Y gracias a ese conjugado armónico, eh, que nada más les recuerdo, el hecho de que sean armónicas, Conjugados armónicos quiere decir que existe una holomorfa, de tal manera que una, la primera es la parte real y la segunda la parte imaginaria, ¿no? Y, bueno, todo esto nos permitió usar los teoremas que ya habíamos visto de variables complejas para... Eh, Para deducir los resultados del caso real, ¿no? Nada bueno, más a modo de recordatorio voy a empezar a grabar la clase. Un segundito. El resultado que nos quedamos es, este, lo último que vimos fue el principio del máximo local, ¿no? Que si existe un, un máximo local para una función armónica, entonces hay una vecindad donde esa función es constante, ¿no? Y ahora, ya que vimos en el máximo local, así, eh, así como, se vio en el, eh, como lo vio Jaime, vamos a ver la función del máximo global. ¿Qué nos dice esta? Nos dice que si tomamos un abierto simplemente conexo y acotado, que es importante que sea acotado para que tenga frontera, y una función definida en la clausura de A, en los reales, que sea armónica, y, y si M es un máximo de esta función, pero en la frontera, vean aquí, aquí nada más es en la frontera, entonces, este máximo de la frontera es un máximo en todo A, Aquí solo puse en A, ¿no? Pero pues si ya es un máximo en la frontera y es un máximo bueno ya es un máximo en todo A, ¿no? Y la otra condición es vean que eh, bueno, aquí A es este, abierto, ¿no? O sea, la primera condición es muy fuerte, ¿no? En el sentido de que los máximos solo se van a poder alcanzar en la frontera. Y la segunda tarea nos dice que la condición es un poquito más restrictiva, ¿no? Porque dice que si el máximo se alcanza en A, entonces la función tiene que ser constante. Obviamente es constante igual al máximo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que una función armónica, pues, eh, si no es constante, pues, tampoco puede tener, este, como, bueno, o sea, como que no puede tener valles, ¿no? O sea, como que se porta de forma muy suave, ¿no? Por decirlo así. No, no puede tener valles porque simplemente el otro dice que pues, si tuviera este, localmente un valle, pues tiene que ser constante, ¿no? Y la otra cosa, pues una función armónica es muy suave. Entonces... Más bien como que son una especie de... En tal caso son como mesetas, ¿no? Bueno. Y este pues está más sencillo, porque pues simplemente de nuevo aplicamos el mismo truco, ¿no? Este sí es directo, aquí no hay que hacerle este. Tomamos que U es armónica, que existe una holomorfa, tal que su parte real es U, y aplicamos el principio del módulo máximo, ¿no? Y simplemente tomamos parte imaginaria de nuevo para, digo, parte imaginaria, parte real, ¿no? Aquí no hay, no hay de otra, ¿no? No nos tenemos que ni complicar. Es que lo que pasa es que aquí no hay ni siquiera una integral, en la pasada sí había integrales, ¿no? dudas hasta aquí y ahora bueno esto nos permite meternos a un problema de hecho pues es un problema de ecuaciones diferenciales no aquí este